que si lo llevan, no lo recluyen en la cárcel, pero si lo llevan a psiquiatría, lo recluyen. ¿Por qué? Porque está ahí lo demente que era hora de aparentar que, ah, yo estoy bien. No, lo único que sabe hacer no, pues es, es cocinar. Que stars, no, de verdad, el está yo. soñé lo único que yo que, que sabe cocinar y se detiene. Yo estaba llegando con algo loco. Yo era como loco Entonces, pero la azúcar no No. Tú, no, no, No te solo. Yo no que y se defiende. Manda. Ayer estaba y yo dije... No, no lo comas. La policía, sí. Sí, la llamada de la policía. La policía va a ser arresto aquí. Ya le a esa que sabe inmediatamente